Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia. Esta tarde eh, traemos la meditación eh, de Los Ángeles. El día de hoy tenemos meditación con Los Ángeles. Bienvenida y bienvenido a este, a este canal a esta página. Eh, te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, estoy aquí eh, saludándote desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarme en este programa, en esta transmisión. Eh, recuerda, por favor, regalarme muchos, muchos corazones. Eh, eso ayuda a que nuestras notificaciones les lleguen a más personas. Así que eh, por favor regálame muchos corazones eh, para que esta notificación suba y regálame también por escrito algunos corazones para que las demás personas puedan estar conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra meditación de esta noche. Te recuerdo también que puedes estar eh, en... Prendiendo tu velita, eh, prendiendo tu incienso, siempre acompáñate de, de algunos eh, pequeños artículos que te van a ayudar a contactar desde tu corazón. Eh. Y por acá ya estoy compartiendo. Déjenme terminar de compartir por acá. Vamos a enviar a varios grupos de WhatsApp, tú me puedes apoyar también enviándolo a algún grupo de WhatsApp que tú tengas, compártelo, compártelo a través de Messenger, envíaselo en WhatsApp a alguna persona más que, que tú desees compartir esta, esta información, eh, adelante, ahí está eh, para ti. y ya nada más terminamos de compartir en aquí en algunas y nos vamos a iniciar con nuestra meditación gracias bienvenidas y bienvenidos ahorita ya vamos a comenzar por acá saludos buenas noches claudia reyes Mari guerrero silvia cam beatriz rodríguez gracias gracias por acompañarme esta noche eh, bienvenidas gracias Carolina Sánchez, gracias, Beli, gracias por estar aquí, muy buenas noches, muy bien, pues vamos a dar inicio a eh, nuestra meditación de, de esta noche, se la quise dedicar al arcángel eh, Rafael, y vamos a recordar que él trabaja con el rayo verde esmeralda, él nos ayuda a que todas nuestras células eh, vuelvan a estar en una vibración, en un orden divino correcto. Eh, si podemos toda nuestra intención en amor, en elevar nuestra vibración, salir eh, de las situaciones que, que nos atrapan en la cuestión eh, mental, en cuestión de miedos, bloqueos, emociones que se encuentren atoradas en nuestro inconsciente, subconsciente, eh, en donde sea eh, que nuestra sanación se esté obstaculizando, el arcángel Rafael eh, nos ayuda en todos los planos. Eh en el emocional, en el físico e inclusive en eh, poder sanar cualquier trauma que venga ya de vidas pasadas eh, pues Arcángel Rafael nos va a poder estar apoyando con su corazón, con su sanación divina y siempre que lo invoquemos hay que invocarlo con todo ese amor divino, con toda esa conciencia de que realmente acude a nuestro llamado y que bueno pues nos va a apoyar en estos tiempos, en estos momentos de eh, poder Tomar el equilibrio divino de que nuestra, nuestro cuerpo, mente y alma estén en, un, en una completud, que estén realmente... Eh... Justo en, en esa armonía perfecta que, que se encuentren eh, desde esa conexión más amorosa y profunda. Y eh, bueno, pues Arcángel Rafael nos va a ayudar justo a eso y eh, pues vamos, vamos a trabajar con él esta noche. Así que muchas gracias a todos los que están. Recuerda eh, siempre adoptar una posición cómoda eh, para poder iniciar nuestra meditación. Y vamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron este cambio? ¿Ya vieron? <risa> Tiene dos tonos: es este blanquito y este azul. ¿Ya vieron? Quedó padre, ¿no? Lo cochón. Y muy bien, a ver, déjenme ver por acá. Bueno, pues vámonos con nuestra meditación. Deje que ponga la musiquita que ya tenía por acá preparada. Y aquí está mi música. Vamos a poner nuestra espalda recta. Vamos a verificar que, que estemos en una posición cómoda en donde puedas recargar tu espalda o simplemente te mantengas derecha a derecho. Vas a colocar tus palmas sobre tus muslos, cerrando los ojos y tomando una respiración profunda, llenando tu abdomen y pulmones, inhalando profundamente. Permitiéndote que este aire llene absolutamente tu abdomen, tus pulmones. Imagina, siente y visualiza cómo tus células se expanden y se contraen con el aire y se van nutriendo de este oxígeno. Inhala. Y exhala. Imagina, siente y visualiza que todo tu alrededor se encuentra rodeado de una energía en tonos verde esmeralda. Adopta una sensación de confianza Una sensación de entendimiento, de tranquilidad, de paz. Si llegara a venir a ti algún un pensamiento recurrente, transfórmalo en tonos verdes, esmeralda. Siente cómo es con gran facilidad el poder. Visualizar en tonos verde esmeralda tu vida, tu ser. Siente, imagina y visualiza que toda esta energía corre a través de tu ser a través de tus células, a través de tu torrente sanguíneo. La energía verde esmeralda de vida, de alegría. Comienza a entrar dentro de tu cuerpo, de tu piel, de tus órganos, de tu sistema óseo. Da el permiso que el Arcángel Rafael requiere para entrar y mantener este equilibrio dentro de tu ser. Si hay alguna parte de tu cuerpo, de tu ser que requiere más atención, Imagina cómo una pequeña nube en tonos verdes envuelve esta área de tu cuerpo, como si fueran dos pequeños algodones que envuelven cariñosamente, llenos de amor, purificación. Siente como el susurro de los ángeles. Te ayuda, te apoya, te muestra que existe una nueva forma de conectarte, de vivirte, de vibrar. Date el permiso que el arcángel Rafael requiere para poder entrar en tu vida, en tus células, en tu mente si existiera alguna emoción de miedo, de odio, que no se pudiera ir de tu ser y que constantemente entra en tus pensamientos, pídele al arcángel Rafael que purifique, que vierta su energía verde esmeralda en tus pensamientos que tus pensamientos únicamente le pertenezcan al amor que tus vibraciones y que tus sensaciones cada vez sean más amorosas, compasivas. siente, imagina y visualiza como la energía verde esmeralda locura todo. Para la energía de alta vibración no hay un límite, no hay un tiempo predeterminado. Todo se da en un instante, todo se da en un momento. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Siente cómo estás completamente bañada, bañado. bañado. En esta energía de conciencia, en tonos verde esmeralda, la energía recorre todo tu cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies, renovando, liberando limpiando cualquier energía de baja vibración que no pertenezca al amor incondicional de Dios que no, que no permita obstaculice tu sanación se baña en tonos verde esmeralda y es fácil liberarse es cada vez más sencillo que tu cerebro se coloque en tonos verde esmeralda para su sanación. Solo concéntrate y pon en tu corazón la intención de recibir el amor de estos ángeles que desean tu bienestar, el amor de estos ángeles que circundan tu ser, para llevarte a un espacio más alegre lleno de alegría, de amor y de compasión date el permiso de sentir cómo esta energía te muestra que hay una manera más ligera de vivir sin preocupaciones, sin miedos. Deja que la guía del arcángel Rafael te lleve a ese momento, a ese instante. En donde existe esa versión más hermosa de ti. Entende los rayos salen desde tu interior, mostrando su belleza, mostrando su luz. Con esta energía sutil los ángeles transforman de una manera más sensible y amorosa tu ADN. reconfigurando todo lo necesario para esta existencia si existiera algún daño la amorosa energía de los ángeles es curativa es sanadora pertenece al orden divino reestructuran cualquier fisura en cualquier plano de conciencia para ellos es fácil acceder a tu sanación te abren las puertas te inspiran a sentir esta magia divina. Descubres esta nueva versión que te espera. Acércate a esta nueva versión que eres tú llena de luz. Llena de más alegría. En ese espacio... Lleno de verde esmeralda. Hay paz, hay tranquilidad. Tus respiraciones con serenidad. Sientes como dejas atrás los amarres de preocupaciones, miedos, incertidumbres. Te desatas de esos viejos cordones emocionales de viejas culpas dejas atrás ese traje de culpa, de miedo y accedes a esta nueva versión más amorosa, más compasiva en donde tú misma puedes abrazarte y reconocerte con esta gran intensidad de amor, de luz que eres la energía del arcángel Rafael es una fuente inagotable de sanación y de curación es una fuente inagotable Para ti. Date el permiso de recibir. Date el permiso de abrir tu corazón a toda esta conciencia, a toda esta energía. Siente... Visualiza esta nueva versión de ti. Más alegre, más amorosa con toda su existencia, en paz y armonía con la tierra. Más amorosa con todos los que le rodean, más compasiva. cualquier espacio desde cualquier tiempo cualquier momento los rayos del arcángel Rafael llenan de paz tu existencia tu armonía todo tu ser está en armonía todo tu ser está equilibrado en intención del orden divino, del plan divino. Tu vibración es cada vez más alta, tu frecuencia es de amor, de compartir, de dar, de extenderte. Siente cómo tu luz abarca todo. Siente cómo tu ser se expande en amor. La energía de los ángeles tan amorosa y compasiva te permite tocar cualquier situación, cualquier persona, cualquier órgano y transmitir esa armonía, esa paz que requiere ese equilibrio. Poco a poco esa energía compasiva y amorosa del arcángel Rafael. en esta intención de amor te, la, te da la oportunidad de quedarte en paz solo en paz mantente ahí habita ese lugar ese espacio, ese momento ese tiempo Habita tu paz, habita este nuevo estado de conciencia, y siente cómo esta luz te pertenece. Ese es tu nuevo hogar, perteneces ahí, eres parte de la luz. Eres parte de la existencia, del amor divino, solo amor, solo paz. Habita en tus pensamientos, en tus emociones, en tus células, solo existe la paz, la alegría. Regálate una sonrisa a ti misma, sonríe. Sonríe a la vida, sonríe a tus células, sonríe a este instante, sonríe, llénate de armonía, llénate de alegría, ahora todo está bien, ahora todo es perfecto. No existe un ser más perfecto en la tierra que tú. Toma una respiración profunda, llenando tu abdomen y pulmones. Inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Una última vez, inhala en tonos verdes y exhala. Vas a sentir cómo esta energía comienza a guardarse y todos estos tonos verdes comienzan a atenuarse, comienzan a disolverse con pe pequeños espacios de diamantinas y pequeñas chispas de luz que se van disolviendo a tu alrededor para guardarse. Quédate con esta sensación, quédate con esta paz, quédate con esta tranquilidad. Inhala y exhala. Vas a unir tus dos palmas llevándolas a la altura de tu pecho. Inclinando un poco tu cabeza, agradeciendo este espacio, este momento, este tiempo, este instante. Agradece todo lo recibido, toda la conciencia amorosa toda la conexión, la sanación, la curación, la comprensión que en este momento llegó, que en este tiempo, en este espacio llegó. Gracias, gracias, gracias. Gracias amados ángeles, arcángeles, por su infinita paciencia, por su amor, su comprensión, su cariño. Gracias por elevarnos y volver a reconectarnos en conciencia y en el orden divino. Gracias, gracias, gracias. Reconocemos que solo somos uno ante los ojos de nuestra divinidad. Reconocemos que somos uno. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, lentamente. Vas a descansar tus manos y poco a poco a tu tiempo vas a ir abriendo los ojos para platicarme y escribirme sobre tu experiencia. Y para saber que ya te encuentras conmigo, por favor mi corazones para que yo sepa que ya te encuentras aquí y ahora conmigo. Y déjenme por acá, voy a abrir. Voy a abrir por acá. Quien pudo hacer la meditación completa, recuerden que si no, la meditación se queda completita. Y ustedes la pueden repetir las veces que lo requieran, las veces que se encuentren fuera de, de su sitio, fuera del orden divino, pues por ahí. Este, traten de nuevamente volver a conectar con ustedes traten de nuevamente volver a conectar con su corazón y pídanle siempre al Arcángel Rafael que les ayude que les colabore, que, que los llene de esta paz, de esta tranquilidad eh, la energía y la presencia del Arcángel Rafael siempre es maravillosa me quedé con un estado de paz muy bonito, muy amoroso, sentí toda la energía, como iba envolviendo a todos nosotros que estábamos unidos en meditación. Sentí muchas cosas muy bonitas para ustedes y eh, esta meditación fue guiada por el Arcángel Rafael, ahora sí que fue patrocinada por el Arcángel Rafael. Y pues su único deseo de él para nosotros siempre ha sido que nosotros nos encontremos en esta paz absoluta y en este amor que, que nos muestra, que nos enseña, que nos guía, que, que nos permite que nosotros podamos realmente descubrir que... Realmente hay esa sanación, realmente existe esa curación y que solamente es nuevamente volver a restablecer esa conexión con lo divino, volver a restablecer ese lazo profundo que tenemos con ellos y con nuestra creación y Poder estar y acceder en estos momentos y en estos tiempos de llenarnos de esa paz amorosa pues nos va a ayudar precisamente a que se expanda más esta conciencia y que nos permita estar eh, desde ese amor desde esa conciencia y voy a leer por acá sus comentarios y vamos a ver qué, qué nos dicen por acá, dice Luna Barrete, buenas noches, Claudia Reyes, gracias por la linda meditación, sentí un calorcito, este Crisanta Moreno dice, hola Maggie, dice muchas gracias, fue una experiencia maravillosa, se desinflamó mi brazo, me sentí menos adolorida, en paz y amor, gracias, gracias, eh, Gracias Silvia eh, dice, estuvo hermoso, mil gracias, bendiciones. Beatriz Rodríguez dice: En estos días me he sentido un poco malita. En esta meditación mis dolores calmaron. Sí, me envolví en verde esmeralda y fue sanador y amoroso. Sí, llénense mucho de esta compasión y, y háblense bonito, háblense bonito se lo más amoroso posible, cambien sus, sus palabras de cómo se dirigen a ustedes mismos, de cómo se hablan a ustedes mismos, observense cuáles son esas expresiones y cuáles son esas emociones que están enviando a sus células, a su cuerpo, eh, porque normalmente eso es como el autosaboteo que nosotros mismos nos estamos haciendo para limitar, eh, nuestro campo energético, nuestra vibración y finalmente pues organizamos todo un bloqueo energético alrededor de nosotros que no nos permite expandir nuestra energía y mientras más conscientes seamos de poder expandir nuestra energía, eh, más vamos a poder estar en esta conexión con todos estos seres que están esperando por nosotros para que puedan ser contactados desde este punto más amoroso de luz, de conciencia. Y eh, Carolina Sánchez dice gracias, hoy lo hice con mi sobrina, ay qué bello, qué bueno que se reúnan este, varias personas a poderlo hacer, eso es muy lindo. Mari Guerrero dice gracias también por acá y este mira Betty acá ya trae todas las plantas en tonos verde, verde esmeralda del arcángel Rafael y qué bonito, qué bonito, este de verdad, dice... Luque se quedó muy relajada y muy tranquila, qué bueno, me da mucho gusto bueno pues llegamos al final de nuestra meditación agradezco infinitamente a todos los que estuvieron participando, todos los que estuvieron en vivo, de verdad muchas bendiciones, amor incondicional y deseo como siempre me despido con esto que es deseo que un ángel te lleve bajo sus alas te cuide, te bendiga, te proteja te llene de luz, amor, compasión divina, de sanación y de curación y que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles que te llenen de paz de armonía de dulzura en tu hogar que estos lazos fuertes con nuestra fe sigan creciendo y que sigamos siendo más conscientes de que nuestra fe está intacta y que está ahí para nosotros. Gracias a todas, a todos y nos estamos viendo próximamente. Salgo de vacaciones, recuérdenlo. Y eh, regresamos hasta el 2 de agosto. Les envío muchas bendiciones y mucho amor y nos estamos viendo pronto. Bye, bye.